¡Gracias! Estudios S es Music Y Grupo Joyas o s so, solidera Otra vez La, la, la, la nueva fusión Estudios es. S es Music Y Grupo Joyas Oso s so, so, solidera